En esta ocasión vamos a explicar cómo editar una imagen de acuerdo a la configuración de otra, específicamente para trabajar lo que son los banners o los eh, encabezados de un sitio web. Para eso eh, vamos al administrador de archivos y vamos a ubicar eh, inicialmente el banner que estamos trabajando en el sitio web Vamos a entrar aquí a la PP Server del sitio que estamos trabajando, que es 2014, de enero 17. Y aquí están las imágenes, la carpeta de imágenes, en la cual tenemos todos los elementos. Las imágenes que por defecto vienen del, del sitio son estas dos, esta y esta que tenemos aquí. Vamos a agrandarlas un poco, la configuración, para tenerlas aquí. Esa configuración está... Eh, en, en las dimensiones de 940 x 380 pizas entonces con base en eso vamos a editar eh, una, una imagen del grupo en photoshop entonces 900 x 940, perdón por 380 para eso me voy a la carpeta donde tengo ubicadas las fotos del grupo rápidamente y vamos a abrir eh, la carpeta, eh, definimos por ejemplo, defin definamos esta, puede ser esta imagen o esta, cualquiera de estas. ¿sí? Eh, vamos a definir esta donde está Juan y está Giovanni. Entonces decimos, damos clic derecho para que se haga el favor y se nos abra en Photoshop. Inmediatamente se empieza a configurar. La apertura de Photoshop correspondiente a la imagen que previamente hemos establecido. Hay que tener en cuenta que esta imagen es muy grande. La, la resolución de esta imagen, vamos a mirar qué resolución tiene, el tamaño de la imagen, está en 4.320 eh, píxeles de anchura por eh, 3.240 píxeles de, de altura. ¿Eso qué significa? Significa que eh, las dimensiones que nosotros en este momento vayamos a tomar pues van a ser muy pocas, a, a esta resolución y a esta imagen tan grande, pues el, el ancho de 940 por 380 va a ser un pedacito nomás. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros vamos a tener que, que configurar esta imagen, supóngase, pues supóngase que nosotros vamos a, a utilizar todo el ancho de esta imagen, queremos utilizar todo el ancho de la imagen, y que solamente pues vamos a tener que condicionar, el, vamos a tener que condicionar, el alto de la imagen, entonces en tal sentido nos tocaría que en imagen ir al tamaño de la imagen y decirle que la imagen vamos a configurarla eh, en 940 aquí está, 940, ah perdón perdón porque aquí hay un problema que vamos a vamos a mirarlo previamente, tamaño de imagen entonces ven ustedes que en ese momento la configuración de la imagen no está, restringido, no está restringida para configurar automáticamente en un momento dado que yo cambie la anchura que automáticamente también cambie la altura. ¿Eso qué significa? Significa que aquí no está asegurado eso. Entonces me debo, debo de restringir las proporciones aquí, doy clic aquí e inmediatamente me aparece este candado. ¿Qué significa eso? Significa que si yo voy a cambiar la altura, por ejemplo en 940, o se ven ustedes que automáticamente la altura también en las dimensiones de esta foto se, eh, se cambia proporcionalmente. Entonces, en, si yo tengo de anchura 940, altura automáticamente queda en, 90, en 705 píxeles. Recuerden ustedes que son, son imágenes vectoriales, las cuales en un momento dado que se cambie la altura, pues automáticamente cambia proporcionalmente su altura. Entonces, vamos a hacer eso. Eh, le decimos que OK. OK. Y inmediatamente observen ustedes que la imagen queda a un 16% del zoom queda de esta manera. Entonces vamos a empezar a aumentar que nos queda al 100% para poder trabajar adecuadamente la imagen. ¿sí? Y ya aquí la tenemos en un 100%. Observen ustedes es la imagen en un 100%. ¿De esa imagen que queremos? Pues vamos a mirar, necesitamos sacar una altura de 380, sencillamente ya me voy a la herramienta de cortar, de recortar, la señalo y empiezo a, a trabajar la imagen. No tengo en este momento, no, no sé en este momento qué dimensiones son estas, pero entonces para eso por favor es necesario que nos vayamos, ustedes deben de tener, si no lo tienen en ventana, es necesario activar esta opción, la opción de información sí o el panel de información que automáticamente se eh, se nos activa con F8. Aquí yo lo tengo, observen ustedes, aquí está. Y en este momento yo he seleccionado, he seleccionado que el ancho de banda va a ser de 932, 940, observen ustedes, 940, y que por el momento van 178 píxeles de altura. Yo en este momento lo voy a empezar a aumentar a que me quede 380. Y con 380 ya juego en el, el, el, el, la imagen que voy a retomar de la foto. Entonces voy a buscar 380, 381, 380 y 380, 380. Ahí quedó bien. ¿Qué voy a utilizar de esa imagen? Entonces ya con las teclas de desplazamiento yo puedo subir, bajar, ¿sí? Para determinar claramente qué es lo que yo en un momento dado voy a seleccionar de esta imagen. Por ejemplo, voy a seleccionar esta parte, ¿sí? Y una vez seleccionado ya, eh, con la imagen de 940 x 380, doy enter para que se corte adecuadamente esa es el corte la, la edición que normalmente nosotros hemos hecho ¿sí? de una imagen de una imagen que inicialmente eh, se haya seleccionado y que eh, es, necesario, es necesario que eh, se configure previamente ahora si yo lo quiero pixelar, si yo la quiero trabajar en, en, en, en diferentes colores pues sencillamente en imagen yo voy a ajustes y si la quiero quiero eh, modificar el equilibrio del color, pues sencillamente recuerden ustedes que las imágenes están basadas en tres colores, el cian, el magenta, amarillo, al lado izquierdo y por el lado derecho está el rojo, el verde y azul. Si yo quiero, por ejemplo, que esta imagen tenga un equilibrio más fuerte en rojo, pues observen ustedes que tiro, tiro en rojo, miren. ¿Sí? Si yo quiero que sea en cian, pues miren, observen ustedes que eh, me, me modifica la intensidad del color en verde o en magenta. ¿Sí? Y lo mismo sucede aquí en, en, en azul o en amarillo. Entonces esto es lo que eh, también normalmente siempre se hace. Y lo otro que también quiero mostrarles a ustedes es que si en algún momento ustedes quieren voltear, desenfocar la, la información, distorsionarla. Por ejemplo, si ustedes la quiere, eh, por ejemplo, distorsionar. Vamos a distorsionar. Sí, que la quiero distorsionar en cristal. Miren ustedes cómo me quedaría la imagen en forma de cristal para que ustedes la miren y es sencillamente cacharrear esta parte por ejemplo esta es una distorsión muy fuerte entonces yo puedo re, rebajar reducir si ¿sí? por ejemplo aquí ya un poco un poco más eh, el, el, la distorsión que quede, me quede un poco más suave ustedes no, sé, no sé que estoy trabajando aquí vamos a, a, a disminuir la distorsión la distorsión que me quede en uno y miren ustedes esta es una distorsión en, en, de manera de en manera de, de cristal si yo no la quiero de manera de cristal, yo la quiero, por ejemplo, de manera artística. Entonces, aquí puedo trabajar de manera artística. Observen ustedes con bordes añadidos. Miren ustedes que este fue el, el, uno de los formatos que yo escogí. Ah, si yo lo quiero, por ejemplo, eh, plastificado. Observen ustedes cómo queda plastificada la imagen eh, con manchas. ¿sí? Eh, aquí me puedo dar el lujo, el lujo de trabajar como yo considere pertinente el pertinente por ejemplo la foto, por ejemplo con trazos de pastel, observen ustedes, esta sería muy hermosa, si, si no de manera, si no a nivel de bosquejo, entonces, observen ustedes a nivel de bosquejo, ¿sí? con un, a nivel de, de crayón, entonces es la diferente manera de que ustedes como quieran trabajar, en este momento pues si ustedes quieren vamos a trabajarlo con película granulada, aquí está una película granulada, ¿sí? y si quiero eh, aumentar su, su área, observen ustedes, ahí está reduzco el área resaltada y aumento la granulación de, de la película, de esa manera entonces una vez que yo he modificado el tema le digo ok ya me queda la imagen de esta manera, eh, la voy a, a salvar, le digo guardar para ambiente web, a ver cuánto me pesa, en este caso me está pesando 206.5 kilobytes Sí, en muy alto, pero porque su resolución está en alto. Entonces, yo sencillamente la rebajo a media, me queda en 118 y voy a rebajarla en baja ¿sí? para que me quede solamente en 76K la imagen. Una vez que eso hecho, lo pues sencillamente le digo guardar y defino el sitio donde voy a guardar el, la imagen. Ya lo habíamos dicho que habíamos definido que en el app server, en el sitio donde estamos trabajando nosotros, que es imágenes. Aquí está. Y vamos, entonces, vamos a decirle que el grupo. Eh, vamos a insertar una grupo 9 así le vamos a llamar a la novena imagen del de grupo le digo guardar eh, ah, me dice que, que el grupo 8 ya está entonces le digo cancelar porque me equivoqué es grupo 9 ¿sí? grupo 9 es el que, que vamos a modificar entonces grupo 9 ahí está le digo guardar y ya se ha guardado adecuadamente la imagen y se ha acordado, se ha eh, eh, acortado ha de acuerdo a las dimensiones que previamente se hayan establecido. Espero que con esta partecita eh, se haya claridad sobre la manera de cómo se puede cortar una imagen de acuerdo a las necesidades que previamente se tienen. Nos vemos en una próxima.